¿Qué podemos hacer para mantenernos mentalmente fuertes y felices durante la pandemia del coronavirus? Todas y todos sentimos ansiedad y miedo muy naturalmente en esta pandemia. Nos preocupamos por nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Nos preocupa si tendremos dinero para comprar alimentos y necesidades, mantener un techo sobre nuestras cabezas, comprar medicinas y pagar las cuentas y si podremos seguir apoyando a las personas que dependen de nosotros. Nos preocupamos porque nosotras y nuestros seres queridos no podemos ir a las citas médicas para tratar una condición que estaba presente antes de que empezara a circular el coronavirus. Aumentando todas estas preocupaciones está el aislamiento que estamos viviendo, lejos de las personas que nos importan. Es muy natural que busquemos un abrazo de una persona de confianza cuando estamos tan preocupados pero eso sería peligroso para ellos, o ellas, o para nosotras. Incluso la amabilidad de una sonrisa de un extraño en la calle nos hace falta porque estamos usando máscaras. Estos son unos cuantos de los muchos factores estresantes que estamos viviendo. Entonces, ¿de dónde podemos conseguir el alivio que necesitamos? Una fuente eficaz de consuelo es conectarnos a las personas que nos importan. Podemos hablar por teléfono o por WhatsApp, Podemos mandar cartas por el correo o incluso dibujos hechos por nuestros hijos e hijas. Si tenemos tiempo, una conversación que puede tomar media hora, una hora, puede ser muy reconfortante. Podemos enviar mensajes de texto a alguien que no hemos visto durante mucho tiempo y preguntarles cómo están. Con cuanto más personas podamos estar en contacto todos los días, por video o solamente por voz, menos nos sentiremos aisladas y aislados. Y más recordaremos que somos parte de la vida de muchas personas que se alegran de saber que nos importa cómo están y que quieren saber cómo estamos nosotros. Tal vez les estemos ayudando mucho de esa manera. Las comunidades de FE están haciendo muchos eventos virtuales por la aplicación de Zoom y también Facebook y es muy consolador participar en eventos de las comunidades de las que formamos parte. También podemos usar este tiempo para buscar nuevas comunidades y comenzar a ponernos en contacto con ellas. Otra opción útil es hacer un registro diario de lo que hicimos durante el día. Podemos escribirlo en un cuaderno o hacer una pequeña grabación de audio o de video cada día. Luego, cuando volvamos a ver nuestros registros, nos sentiremos tranquilas por las muchas dificultades que ya hemos superado. La manera más importante de soportar este tiempo difícil es buscando tanta comunicación como sea posible con nuestros seres queridos.